esta es mi foto favorita de mi daddy y yo. Mi daddy se ve saludable y guapo. Ojalá esos fueran los días que recuerdo. Por desgracia, lo que recuerdo son los años y los días previos a la muerte de mi daddy y de sus complicaciones relacionadas con la diabetes. Las estadísticas sobre la diabetes no representan adecuadamente el impacto emocional de vivir con esta enfermedad. Recuerdo cuando el médico le dijo a mi Daddy que iba a tener que empezar a usar insulina. Recuerdo la mirada en sus ojos, ya que le enseñaron a administrar sus inyecciones. Recuerdo cuando se enteró de que sus riñones estaban fallando. Recuerdo lo asustado que estaba cuando tuvo cirugías para prepararlo para recibir diálisis. Recuerdo lo decepcionado que estaba porque iba a tener que jubilarse de su trabajo de intendencia en la escuela. Mi daddy ya no podía trabajar porque debía asistir a su programa de diálisis y recuerdo los efectos físicos negativos. Recuerdo cómo perdió su dignidad y independencia. La gangrena en sus manos le impidió llevar a cabo su cuidado personal diario ya que no podía hacer ni lo más básico. Recuerdo cómo perdió poco a poco su capacidad de transportarse. La gangrena en los pies y los efectos de la diálisis hicieron imposible que él se mantuviera de pie. Recuerdo el inmenso dolor que sufría cada día. Recuerdo el día que fuimos a amputar una pierna. Recuerdo cómo murió poco después de la cirugía. Estos recuerdos son las razones por las que me convertí en una entrenadora de estilo de vida para el Programa de Prevención de la Diabetes de la YMCA. Mi propio riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta hasta un 40 a 60% después de haber tenido diabetes gestacional con mi último embarazo. Es mi pasión y mi misión el apoyar a otros para prevenir la aparición de diabetes tipo 2, especialmente en las comunidades de alto riesgo y en otros latinos. La diabetes tipo 2 se puede prevenir, y con la educación, el apoyo y los recursos disponibles a través de nuestro programa, espero poder ayudar a tantas personas a aprender cómo evitar el doloroso camino de mi papá. Esa es la luz al final de mi oscuro túnel.